Exactamente, después de tres años comenzó este, este juicio donde había muchas expectativas por parte de los padres de Fernando Baez Sosa, quienes fueron los primeros en declarar, eh, se escucharon los alegatos de apertura, hubo pedido de nulidades por parte de la defensa de los Anrakbier. Eh, recordemos que eh, se trata de ocho jóvenes que eh, discutieron a la fuera de un, de un boliche, en realidad, ni discutieron, atacaron directamente a claro. Fernando claro, todo empieza en el interior del boliche, el boliche se saca de encima la cuestión. Sí, ahí en esas imágenes se ve lo que estás narrando, eh, cómo claro, se lo sacan sí. para afuera. Y afuera el desenlace fatal. Y que, ¿se acuerdan ustedes cuando dábamos a conocer esta noticia ocurrido el hecho allí en Villa Gesell? Y veíamos cómo le pegaban y que... Tantos jóvenes filmando esa situación claro. eh, sin nadie defender en ese sin momento nadie, nada. a Fernando Baezosa, sino filmando. Una no. joven intentó eh, con, con ejercicios sí. de reanimación salvarlo, hacer algo por él, pero... Eh, bueno, lamentablemente no fue suficiente y la atención médica llegó una hora después. Claro, y respecto a esto de ir a socorrer a Fernando Báez Sosa, aclaremos que es un detalle clave de este juicio, porque una de las culpabilidades que se está poniendo entera de juicio, que se va a poner en debate sobre dos de los rugbyers, es ustedes le pegaron a los amigos de Fernando y eso impidió que los fueran a ayudar. De esa manera los considera, al menos la parte acusatoria, partícipes necesarios. Por pegarle a otros, contribuiste a la muerte de... La víctima de Fernando. Claro, tal cual. Eh, la verdad es que va a ser un juicio eh, extenso y donde se van a escuchar cosas estremecedoras, ¿no? Inclusive ya uh -huh. el testimonio de los de los padres fue estremecedor. Sí. Eh, algo que dijo la mamá de Fernando Baezosa es que les llamó la atención que ellos nunca bajaron uh -huh. la cabeza, que siempre estaban... La actitud de uh -huh. los ocho uh -huh. chicos eh, que presenciaron estaban de forma... Eh, diríamos presencial allí sí. en la sala de audiencias se los vio con barbijos a todos ella eh, dijo que eh, interpretó que el hecho de que nunca bajaran la mirada frente a sí. ella tenía que ver con que no se arrepentían de lo hecho claro y el padre con respecto a esa situación dice bueno tendrán que pedirle perdón a Dios uh -huh. eh, la verdad es que es un, un caso muy conmocionante eh, muy doloroso para, para estos padres sí. eh, Fernando Baezosa estaba de vacaciones eh, como cualquier otro joven había ido a bailar y bueno, se encontró con estos este grupito que comenzó a atacarlo y que las imágenes son elocuentes, porque aquí tenemos que hablar de que hay... Imágenes que los eh, filman donde claro, claro. se ve como lo están golpeando. Y Digo, comunicaciones posteriores entre ellos que hablan sí. de eh, cierta conciencia respecto de lo que había sucedido. ¿no? Absolutamente. Sí, sí, bueno, y, y el accionar posterior, y ahí vamos a escuchar los testimonios, que los llevó a tener ciertas actitudes, como por ejemplo ir a comer esa famosa hamburguesa, el local de Comidas Rápidas. Sí. Ahora la, la parte querellante está diciendo, ustedes pergeñaron, armaron eso para tratar de limpiarse y para tratar de hacer de cuenta de que estaban en en otra situación. Es un proceso complejo que aparte no se va a resolver en pocos días. ¿Cuánto, no, no, Sofía? Eh, bueno, está previsto para varias semanas, inclusive. Uh -huh. eh, todo dependerá del curso que vaya llevando el juicio. Ustedes saben que como ocurre aquí en la provincia de Mendoza, cuando son hechos tan resonantes, tan sí, claro. eh, con, a ver, la mirada mediática uh -huh. y social, bueno, la verdad es que son, a veces los plazos se extienden claro, un aparte, poco, ¿no? más de 170 testigos, más claro. allá de que después las partes pueden acordar, prescindir de algunos de ellos totalmente. Mencionabas el pedido de nulidad y, y, y quiero sumar algo a esto esa fue eh, una solicitud que hizo la defensa de los rugbyers para seguir dilatando la situación, ¿no? Decían que no se había respetado el debido proceso al momento de detener a los deportistas bueno, esto fue desechado no le dieron uh -huh. eh, lugar al pedido y otras dos situaciones que estaban marcando como estrategia de las defensas: los ocho deportistas con un corte de pelo similar y los ocho con barbijo ¿Por qué esto es importante como estrategia ahí? Porque se van a sentar allí testigos que tienen que decir yo vi a tal o a claro. cual. Después de tres años, personas que tal vez vieron una o dos veces y hoy la vuelven a ver, pero con un barbijo y eh, con una estética similar al que claro. tienen al lado y al lado y al lado. Sí. Y es además en, en una edad que van cambiando claro, los chicos, También. porque son todos jóvenes. Y entran También. con 19 eh, años muchos de ellos y claro, tienen 20, 24. 20 claro. claro, son muy jóvenes eh. y se cambia, es una, una edad donde cambias ¿no? la, la fisonomía, fisonomía de claro. la cara. De todos modos, para contrarrestar eso, la gran cantidad de difusión, o mejor dicho, el, la terrible difusión que hubo de sus caras, de sus rostros, de esas no, imágenes totalmente. de las que hablábamos en aquel momento. Pero, Pero lo es cierto, que vale hoy, es lo que se diga ahí sentado. Sí, por supuesto. Digo, cuando el testigo se siente ahí y hable, eso es lo que cuenta, no lo que todos los medios digamos, lo que los periodistas reproduzcamos, eso es lo que va a valer. Seguro, seguro. Sí, totalmente. Bueno, si les parece vamos a escuchar a los papás de Fernando Baez Sosa que se manifestaron ante la prensa. La expectativa que tenemos es que se haga justicia por Fernando. Vinimos para eso y vamos a estar fuertes por él. Eh, mi hijo necesita justicia. Que sienten al saber que van a estar cara a cara, tal vez, con los imputados? No sabría qué decirte, no sé lo que sentiría en ese momento. Solo sé que no tiene perdón lo que hicieron se sienten un poco más aliviados que llegó el día de que comenzó el juicio que va a comenzar el juicio sí sí nos sentimos más aliviados llegó el día lo que hace mucho tiempo que estamos esperando y estamos bien fuertes eh, acompañados con nuestros abogados y la gente que está siempre con nosotros y estamos con entereza y firme eh, porque Fernando se lo merece se lo merece la justicia esperemos que la justicia actúe y le den lo que realmente se merecen mi hijo está encerrado en un ataúd y también es como si fuera una cadena perpetua. no se merecen? Cadena perpetua. Y que cumplan como se debe. No que dentro de un año que, que tengan buena conducta y le den prioridades. Basta de privilegios. Mi hijo necesita justicia para que pueda descansar y que nosotros también podamos tener un poco de paz en nuestra alma, en nuestro corazón, porque estamos devastados, cansados de tanta tristeza que invade nuestro corazón. Gracias. Queremos justicia por Fernando. Bien, el llanto de una familia que recordemos ha recorrido a lo largo de estos tres años medios de comunicación, ha fastigado los, los pasillos de la justicia y que contó algunos detalles estremecedores esta mañana porque el padre de Fernando Sosa dijo cuando llegué lo tenían en una bandeja de metal y echaba sangre por todos lados tanto que no quería ni siquiera tocarlo no lo tocaba de, de lo que habían hecho del despojo que habían en el que habían transformado a, a su hijo, que tenía 18 años recién cumplidos, además. Exactamente. Bueno, es que hay que ponerse en el lugar de ese papá, ¿no?, de encontrarse a su hijo en esa situación. La verdad es que es eh, muy impresionable y, y además claro. tener que contarlo una y otra vez, porque lo han contado en diferentes eh, entrevistas también que han realizado ¿no? eh, bueno, la, los testimonios de ellos fueron muy fuertes, uh -huh. eh, habrá que bueno, se reanuda a partir de mañana eh, van a ser días muy extensos donde se van a escuchar todas las versiones, todas las voces de los diferentes testigos y bueno, bien Marisol, eh, me acotabas de un dato, que hubo uno de los jóvenes que, que había sido acusado ...y que en realidad no tenía relación con el hecho. De que, apellido Ventura. Claro. ¿Se acuerdan que ahora, ustedes que lo detuvieron y todo se tuvieron que dejarlo en libertad... ...porque se comprobó que nunca había estado con este claro. grupo de bueno, chicos. Bueno, y ahora va a ir como testigo. Entonces, eh, su palabra también va a ser importante. Digo, pero hasta pergeñar esto, ¿no? Involucrar a una persona que no estaba en el lugar uh -huh. ni a la hora en, lo que, eh, en que ocurrió todo esto. Bueno, ¿se acuerdan cuando a, al principio había ocurrido el hecho, los papás de los jóvenes acusados hoy, eh, también cómo defendían y, y hacían... Uh -huh. Bueno, obviamente que todo padre defiende a su hijo, pero digo, en esta situación donde se veían las imágenes, donde cual, sí. estábamos viendo que se veían los rostros de algunos de ellos y sin embargo los padres insistían en la inocencia de, lo, de los jóvenes, ¿no? Eh, y bueno, estábamos hablando de la muerte... De otro. Eh, la verdad es que es un caso muy conmocionante. Eh, durante todos estos días les vamos a estar comentando cómo se lleva adelante este juicio oral y público.